participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Listo, jefe, ahora sí. Entonces, no, eh, ya podemos creo que dar inicio porque ya son las siete de la noche. Este, pero eh, para empezar, doctor, yo creo que primero mejor nos ponga usted en contexto eh, justamente eh, de la situación política mundial actualmente para estos momentos, si nos pone usted en contexto primero para que la gente vaya ingresando, vamos a ir compartiendo y vamos esperando de que lleguen también más y más personas para que se motiven a compartir y hablar con usted. Yo creo que el contexto podía oírlo de ti misma, tú puedes empezar allí, dale, bueno, es que yo veo muchos contextos, Dios mío. Yo le pasé temprano, hace rato, un, un video de la cadena DW donde precisamente Rusia estaba probando un misil nuclear haciendo esa prueba y bueno, ya ellos están dando por hecho y, y que él podría ya obviamente atacar eh, nuclearmente a cualquier parte del mundo entonces la misma von Leyer, eh, hablaba de eso y lo mismo se hacía eco Estados Unidos así que pues me encantaría pues que compartiera eso porque hasta en privado le he comentado uno de los temores que, que uno puede tener de que, de que se lleguen a esos extremos que Dios quiera que no, que haya un poco de cordura a nivel del liderazgo mundial doctor pero eh. siga No, mire que están llegando más y más personas y yo también quiero ayudar a compartir esto porque es que si hablo no lo puedo compartir para que vayan llegando más y más personas. Entonces, yo lo que quisiera es empezar con en firme con la con la conversación el conversatorio una vez que estén reunidos un número significativo de personas, entonces les ruego a los que han llegado que esperen un par de minutos para poder, eh, digamos, arrancar en firme. Porque una vez que arranque... Eh, es... Sí, al doctor ah. no lo paran. ¿Ah? Al doctor no lo paran cuando arranque Sí, eh, no es que es complicado hablar la situación, pero ¿qué puedo yo decir que no lo vaya a decir ya en el contexto necesario? Ya hay una, no sé, 15, 20 personas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, hay 20 personas ya este y si alguien quisiera hablar que puede aprovechar ahorita no han pedido no ha pedido a nadie ser hablante en estos momentos todavía doctor si quiere que le dé la palabra a alguien, a alguien exacto a... pero debe pedir debe pedir eh, debe darle click a la opción de ser hablante todos son recordar? tímidos nadie quiere hablar no yo creo que están como tímidos esa es la verdad porque no no han pedido la palabra. O sea, si piden la palabra, lo, les podemos permitir ser hablantes. Pues todos tímidos, nadie quiere hablar. Sí. Y usted no se ha ido, ¿no? Hola. Aquí estoy, doctor. Lo que pasa es que estaba tratando de... No me dejes solo porque me gusta. No te dejo solo. Quería compartir el espacio, pero no me dejo, no me dejo. Ya se da tiempo. Mire, aquí Enki solicitó la palabra. Vamos a darle Dale. la palabra ahí. Ponga a Enki a hablar ahí. Vamos a darle la palabra a Enki aquí. Apóstol también pidió la palabra, entonces démosle la eh, palabra también. Désela, désela, désela. Aquí ya tienen la palabra, vamos a ver, está conectando, doctor, hay que tener un poquito de paciencia. Mire, pero le, ¿sabe que le doy una buena noticia? Usted no sé si se acuerda que en sus especies anteriores yo no podía hablar como República Joana Montenegro, tenía que entrar como gochita buena gente, así que estamos empezando bien con el cambio del señor Mox, así que mire que sí puedo hablar, porque ay, yo soy Montenegro. Ay, oh. Buenas noches. Buenas noches, señor Apóstol, tiene la palabra. No, ay, gracias, gracias. Hablar. Saludos, Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo Apóstol? Bien, vale, bien, bien, bien, todo bien, gracias es que... Bueno, aquí desde Caracas, ¿qué te puedo decir? La capital del cielo. <risa> Viendo... Estoy dando un par de minutos para, para reunir el mayor el mayor número de inicial, de iniciantes, y entonces, bueno, se me ocurrió esto, que si querían hablar algo adelante calle hablen ahora o callen para siempre. Por supuesto que sí, nada, mira, preocupado por la... Por la crisis política que se ha desatado con, con ese conflicto Rusia-Ucrania, mira, tiene al mundo de cabeza, ¿ok? Todos los, lo, vamos a decirlo así, los valores económicos están muy alterados. Eh, obviamente afecta muchísimo a, a países más pequeños, tales como el nuestro, okay, que depende mucho de afuera, porque aquí acuérdate que la capacidad productiva se, se fue a cero y obviamente hay mucho dinero, pero no hay producción. Mira, ¿y este pito qué es? Ah, eh, mi mascota. <risa> ¿Qué grillo es ese? Bueno, esa es una, una de las ranitas que tengo en el jardín. Dios mío. ¿Y ah, pero ya, ya, ya me retiré de ahí pa, para no perturbar, porque este micrófono es, es excesivamente sensible. Ya. Mira, ¿y quién estaba por ahí entonces? Me dicen, Johanna. Hola. aló Hey, Panky. Sí, le he dado la palabra, le he dado la palabra, pero no sé si se cae. Porque queda así como dándole vuelticas, vuelticas de que ya va a ser ah. aceptado como gente y no, no. Y volvió, volvió a caer, a caer como oyente. No sé si será la señal de él o no, no no sé. Aquí, Bodgan, ya me pidió ser hablante. Vamos a darle la palabra a Bodgan. Ese lo conozco yo? Yo sé. Lo conocemos. Bodgan, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, te ir, bueno nada, haciendo tiempo para que arranquemos. ¿Qué, ¿Qué expectativas tienes tú con esta conversación? Bueno, tú sabes que hoy conversábamos Alberto y yo de, de los diferentes Spaces que hay en Twitter y que estaba escuchando una noche y que Uno de los comentarios que decían era sobre, sobre lo, que, lo que se debería hacer en Venezuela y, y y una persona decía de que, bueno, que hay que hacer una revolución pacífica. Entonces, yo, para no andar mucho en ese, en ese tema, yo le, dije, yo le pregunté, pero ¿cómo haces una revolución pacífica para tomar una gente que está en el poder y que tiene todas las armas? Y que, entonces, o sea, la conclusión que llegamos es que la gente se cree esas cosas todavía. Entonces... Ese poco parte de una ignorancia colectiva que hay donde la gente se cree lo que dicen este, personas que no tienen ningún tipo de, de digamos, eh, eh, autoridad para poder decir o sea, qué es lo que realmente debe suceder o no debe suceder. O sea, eso es como que un ingeniero venga a decirle a un chef cómo se hace una pasta, o cómo se cocina un, un pedazo de carne, entonces o sea, es algo como que buscar eh, realmente la información donde, donde realmente se debe buscar ¿no? porque qué duro es uno que está desde afuera sentir que todavía hay gente que cree y que escucha esas cosas y que lo sigue ¿no? así como el señor ahorita que apóstol que estaba hablando sobre la situación de Rusia y y, y Ucrania que está complicada, que está moviendo todos los puntos cardinales políticos y que este, está incluso económicos y que está haciendo desastres en todos los países. O sea, uno de los, una de las cosas que está sucediendo mucho en Estados Unidos es el tema de la escasez de productos y lo que está sucediendo con que anoche lo estábamos conversando con el tema de los vehículos, que ya la situación que pasaba en el 2002 en Venezuela está pasando aquí desde hace 8 o diez meses o más, donde los vehículos están costando más dinero apenas los compras y los saca de los concesionarios. Entonces, toda esa revuelta que está sucediendo está generando conflictos económicos, políticos y muchos sociales, donde eh, estamos viendo realmente el, el meollo del asunto, ¿no? Ahora sí parece que está Enki. Doctor Enki, ¿nos escuchas? Sí, buenas buenas tardes a todos eh, los que están participando aquí en, el, en este speech. Un gran saludo, doctor. Joana, eh, Bob Dan y Apóstolos, saludos a todos. Por aquí me reporto después de tanto tiempo de sequía y de censura tuitera. Eh, <risa> he recuperado la cuenta de Enki de ZLA. <risa> Gracias a la participación también de Joana. Y bueno, aquí estamos luchando otra vez por las redes y eh, tratando de recuperar, por supuesto, la cuenta del doctor Alberto Franceschi. Este Por aquí estamos. Un gran saludo, un gran abrazo para todos. Saludos. Bueno, bueno mijo, vamos entonces a empezar la, el conversatorio, la, la, la charla esta, no sé cómo llamarlo. Este... Es una, es una conversación, no, no, yo no he preparado especialmente, digamos, una, ni discurso, ni charla metodológicamente muy bien armada, es sencillamente la, la publicación o la, hacer públicas reflexiones que uno tiene en momentos en que está cambiando todo, entonces ustedes se imaginarán que es complicado esto, de ponernos a opinar sobre una situación política mundial que está en pleno proceso de descomposición acelerada de todos los esquemas que había, de recomposición de los, de, sobre nuevos ejes de las grandes discusiones ideológicas en el mundo entero, que está la diplomacia tradicional estallando, que lo que está ocurriendo a partir de la guerra de Ucrania y todas las consecuencias que implican está sencillamente modificando todo lo que vimos desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy con una situación particular nueva, eh, digamos un gran cambio desde la caída de la Unión Soviética, la desaparición de la, de la URSS, de la Unión Soviética en 1991. Ese cambio que ya era un cambio muy importante en la Guerra Fría y en la propia división del mundo en bloques, etc. Ha recibido ahora una nuevo, un nuevo escenario o está produciendo un nuevo escenario donde en los últimos 20 años, por ejemplo, donde China pasó a ser un factor de primerísimo orden, hoy... En el, mismo, en el mismo sector de opinión re, re, resistente a la hegemonía norteamericana y europea, están alineando países eh, que ya conforman, por lo menos, cuidados y la mayoría de la población mundial, porque solo Rusia, eh, perdón, solo China y la India ya suponen dos mil y pico, 2500 mil millones de habitantes, y, pero está, la, está en plena discusión la, la, la conformación de estos nuevos bloques políticos. De manera que todo lo que pueda decirse esta noche y esta semana y estos meses tendrá que ser, digamos, eh, reconsiderado en, en pocos meses quizás. Más aún si se produjera alguna, algún desmadre, alguna situación ya incontrolable a partir de una guerra, yo no voy a decir la guerra mundial, la tercera guerra mundial, pero sí que pudiera existir la tentación de algunos países de meterse a fondo en el lío eh, que hay a partir de Ucrania y podía llevar a la guerra a algunos otros países. Ya con algún otro ya sería complicado porque eh, estarían provocando unas reacciones que pueden terminar siendo reacciones en cadena. Entonces, yo no quiero, por supuesto, especular sobre una situación que apenas vislumbramos como una de las hipótesis, pero más bien sería ya complicado, y de esto es que vamos a hablar, del cambio que ha significado la, el alineamiento actual en la economía mundial, en el comercio mundial, en la geopolítica mundial. En la última noticia de las últimas horas, es que el tal foro, democr el foro económico mundial de la organización esta suiza, que estaba armando el, el nuevo orden mundial con hegemonía norteamericana, europea, y que ya incluían a Rusia y a China en ese nuevo orden, acaba hoy de expulsar a Putin, a Rusia, pues de este esquema de diálogo mundial de donde se deduce que habría una ruptura también eh, político, cultural y económica de los nexos que significaban este foro, dirigido por este hijo de nazi, el señor Schwall, este, eh, radicado en Zürich, ahí en y que hacían pues anualmente esta estas actividades eh, especiales del Foro Económico Mundial, pero también muchas otras reuniones e intervenciones directas e indirectas en el curso mismo de la situación política y económica mundial. En este momento está en proceso una ruptura, un derrumbe de todos esos esquemas eh, heredados de las últimas dos tres décadas para no decir lo que viene de la Segunda Guerra, que no es poco, porque, por ejemplo, un fenómeno que viene eh, eh, estando, haciendo protagonismo pues, en la arena mundial, como es el, la hegemonía del dólar norteamericano, que tuvo dos grandes etapas a partir de 1944-45, con los llamados acuerdos de Bretton Woods, que va parejo a la creación de Naciones Unidas, de Banco Mundial, etc., y a la hegemonía del dólar norteamericano que tasaba su, su eh, privilegio de moneda de comercio del mundo a una tasa fija de 35 dólares la onza eso llegó hasta 1971 cuando Nixon, este, para enfrentar compulsiones de la propia economía norteamericana después de la guerra de Vietnam, eh, que había perdido, eh, eh, a sexta un duro golpe a todo ese orden de la posguerra dejando eh, eh, el, el, el, la libertad de cambio en dólares porque ya no ató el dólar al precio del oro que era 35 dólares la onza desde 1945 hasta 1971 72 y desde allí entonces empezó otra etapa del comercio mundial lo que no evitó las nuevas crisis sobre todo la crisis del, del 2008 en los Estados Unidos y la crisis que está comenzando también ahora como una nueva sacudida. Este, pero esta vez a partir de un fenómeno geopolítico como la, la, la pretensión de expulsar a Rusia y de confrontar con China y con un bloque de países que no aceptan ya la hegemonía del dólar y que estaría produciéndose frente a nuestros ojos por primera vez desde 1945, una ruptura con la, con la hegemonía del dólar como moneda eh, de cambio de comercio y de reserva a nivel mundial. Este, eso no es cualquier pequeño accidente, es, una, es un hecho que convulsiona toda la economía mundial. Y, pero, y que además empezó por unas razones, eh, ustedes me dirán, pero Dios mío, qué cosa que no se entiende porque hay unos fenómenos que son más importantes que otros, pero dependiendo de quién lo haya hecho. Por ejemplo, Estados Unidos estuvo 20 años ocupando ocupando Afganistán, estuvo lanzó una coalición mundial para invadir a Irak y prácticamente primar sobre el Medio Oriente durante 15-20 años también. Y salió de allí con las tablas en la cabeza, pero no ocasionó lo que está ocasionando la guerra de Ucrania. La guerra de Vietnam fue una cosa espeluznante comparada con la guerra de, de, de Ucrania y sin embargo ninguna, ninguna consecuencia mayor había ocasionado Vietnam. Claro, hubo un reordenamiento de la política mundial y vino el pacto de la... La visita de, de Nixon a China y el realineamiento de la política china que estaba en disputa contra la, la Unión Soviética de entonces. Hubo muchos factores heredados de esa guerra de Vietnam, pero no una situación como la que se está previendo en este momento. Hubo también una gran crisis a partir de eh, la, digamos, de la crisis en Siria o la crisis y bombardeos de Libia. Pero, por ejemplo, en, en la propia Europa, la guerra en Yugoslavia y los bombardeos masivos eh, de la OTAN contra Yugoslavia no generaron una, una repulsa desde, la, desde el bloque eh, aliado de Rusia en ese momento eh, como para producir un resquebrajamiento de la situación política mundial o de los bloques militares realineándose y menos todavía de la situación económica mundial, que siguió su curso inexorable para esos años, yo hablando de los 90. Esta vez, una cosa rara, la, la Unión Soviética, perdón, Rusia, invade Ucrania y ocasiona eh, eh, el aislamiento, bloqueo, fíjense ustedes, de Rusia que le, le quitan los bancos, eh, 700 mil millones de dólares que tenía eh, en, en, en depósitos, en dólares eh, y en euros en la, en la banca mundial se los congelan se los congelan, Rusia no puede disponer de 700 mil millones de dólares o euros que tenía en esa en esos depósitos propios este, pero es primera vez que ocurre eso, primera vez eh, le habían hecho esto a Irán, pero Irán que eran 200 mil millones más o menos, todavía están allí eh, congelados, se lo hicieron a Libia, dos, trescientos mil millones de dólares que también se los congelaron y se los robaron las potencias europeas después de haber acabado con el Estado libio, pero esta vez eh, aislar a un país como Rusia eh, con el peso político y militar y setecientos mil millones de dólares en momento en que Rusia y China comienzan a hacer un bloque para comerciar con monedas propias sin recurrir al dólar y cuando se le suma la India y empiezan a sumarse otros países, eso es un evento mayor gigantesco en la economía mundial que puede terminar con el monopolio del dólar y con la, la hegemonía del dólar a nivel mundial, porque lo que se está produciendo frente a nuestros ojos es una división del mundo en dos, tres bloques, este, eh, que ya no solo estarían confrontados política, eh, políticamente, sino financieramente. O sea, aquí puede pasar cualquier cosa. Claro, hay los atenuantes. No hay una ruptura con China, pero China sigue siendo la favorecida en el caso de que continúe este proceso de diferenciación en las monedas, porque el yuan chino podría convertirse en una moneda privilegiada no solo porque eh, digamos impulsa o controla una cuarta parte de la economía mundial, sino porque es la única moneda con un peso de respaldo tan grande del potencial industrial chino y de las reservas chinas, considérese por ejemplo el solo hecho de que China tiene en su haber eh, bonos de la deuda norteamericana equivalentes a, no sé, a por lo menos, eh, no sé, 20 veces el Producto Interno Español o a, no sé, la, la son uno o dos billones de billones de dólares. Eso es una, una, una cantidad muy fuerte a favor de China, digo, como tenedora de la deuda norteamericana, pero no solo eso, sino que ya de hecho controla China una cuarta parte de la economía mundial y que tiende a controlar en, hacia mediados del siglo la mitad de la economía mundial. Estamos hablando entonces de palabras mayores, no es una economía a la que se puede aislar. Pero entonces el hecho no es solo Rusia el hecho es que Rusia está asociándose con China y con el llamado bloque del BRIC, el, el, el BRIC que constituye China con la India, con Brasil, con Sudáfrica este, y con Rusia. Y ese bloque del BRIC ya tiene simpatías abiertas. Ustedes, créanmelo, por favor, yo lo leí hoy y no, no, no lo he digerido todavía. Hasta Israel. Está sumándose a la tesis de querer ir al BRIC, de asociarse a ese pacto comercial que lideran estas naciones y también a repensar las cosas respecto a su, a su inserción en el, en, el, en el sistema monetario mundial. Acuérdense de que ya había unos incidentes, no, no, que, muchos que no se hicieron muy conocidos, pero que Arabia Saudita. Y los emiratos árabes preferían que se les pagara en yuanes y no en dólares. El dólar está entonces en un despeñadero posible. El dólar puede pasar a ser una moneda de segundo nivel o si bien puede seguir siendo de primer nivel, ya no es como en los últimos 75 años, mi amigo, 78 años. Ya sería una moneda de un bloque de países que puede seguir siendo una moneda de intercambio de primerísimo nivel, pero no la moneda, la única, que hacía de equivalente universal. Hablando de equivalente universal, cada vez con las medidas de Rusia, por ejemplo, que quiere que eh, se le pague en otra moneda, que no sea el dólar o el rublo, la cantidad enorme, ya no me atrevo a dar la cifra porque... No hay manera de saber cuánto es lo que le tiene que pagar Europa y los propios Estados Unidos a Rusia por su petróleo y su gas. Sé que son centenares de millones de dólares diarios. Este, hay algunos que llegaron a calcular en, un, en mil millones, en un billón de dólares. Pero pónganle ustedes que sea una cantidad que uh, hoy las, uh, las daban por dos, trescientos mil millones de dólares anuales, que venderían en gas y petróleo bueno, estamos hablando de que si Rusia como ha exigido ahora se le pague en rublos o se le pague en, en yuanes chinos, o se vaya a una conversión de, de, de, en, en, en oro y que eh, en, empiece Rusia a hacer bulla con esto de que debe pagársele en una divisa que no sea la norteamericana ni siquiera la europea bueno, amigos, estamos ante una ruptura completa y total del sistema monetario mundial. Eso va a traer no sé qué tipo de desgracia generalizada, pero estamos hablando de una nueva situación mundial en la economía, en la finanza y en, este, en el propio comercio. Eh, hay una inflación que puede convertirse en galopante en Europa y en los Estados Unidos en los próximos años. Este, que ya hoy por hoy está en 10% anual en los Estados Unidos pero que si se va a 20 o a 30% bueno, el desorden general de la economía mundial eh, y la, la, el trastorno importantísimo en las balanzas de pago o en, la, o en la inter, el intercambio comercial a nivel mundial y en, la, eh, y en el intercambio en la deuda financiera en las deudas, etcétera, todo eso es un factor de desorden mundial ahora bien si ustedes empiezan a sumar la crisis financiera que ya estaba empezando en los Estados Unidos, la crisis económica que implicaba una, una caída de, la, de, la, de las importaciones y exportaciones, si suman la parálisis, el producto de la, del bendito virus chino este y de las consecuencias que tuvo, por ejemplo, ahí en, en Shanghái, hay más de 400 barcos varados frente al aeropuerto, frente al puerto de Shanghái, que están estimando que para mover las cargas desde ese gran puerto chino eh, se necesitarían algo así como 3, 4 meses para llevar la carga a su destino o para que lleguen al destino de Shanghái. O sea, es una, es una parálisis completa y total de, de esa zona de, de, la, de, de la costa china y a todo esto súmenle entonces la crisis que implicaría la generalización de la guerra de las consecuencias de la guerra ucraniana. Vamos a las posibilidades de una de una participación de otros países en la guerra. Yo no quiero ni pensarlo, pero ahí andan eh, Finlandia y Suecia, temerosos de que puedan sufrir las consecuencias de de, del impacto de la guerra de Ucrania, eh, tratando de eh, movilizar la OTAN, de que, de que le acepten ser parte de la OTAN, de la que no eran parte hasta hoy y que pretenden ser, eh, ser pertenecientes, lo que costó la guerra eh, de la petición de Ucrania, que le costó la, peti la petición de Ucrania, que le costó la guerra con Rusia. Este... Y entonces qué va a hacer Rusia si estos dos países limítrofes, Suecia y Finlandia, también piden a la OTAN y la OTAN los acepta. Es la confrontación. Es la bueno Rusia inmediatamente eh, eh, digamos eh, repostó de que va a instalar entonces misilería eh, atómica en la frontera con Suecia y Finlandia. Esto significa el primer paso para generalizar. Este, la carrera armamentista de nuevo tipo eh, llenando de cohetes atómicos a, a todas las fronteras con Rusia y de Rusia hacia Europa para activar por cualquier accidente o cualquier ofensiva una, una guerra nuclear limitada mire, lo de una guerra nuclear limitada son palabras mayores pues estamos hablando de que un solo cohete de eso puede desaparecer cualquier ciudad importante si desaparecen la primera, quien dice que no habrán 10, 15, 20 en la media hora que sigue al primer ataque nuclear, eh, el infierno nuclear es una perspectiva real. Hoy el canciller Lavrov de, de, de Rusia decía que era una posibilidad real. El propio Donald Trump también alertó sobre que es una posibilidad real. Bueno, están ya definitivamente locos los líderes del mundo para llevar a la humanidad a este holocausto, aunque sea parcial, el problema de eso es que una vez que comience no se sabe no es cuándo termine, sino cómo termina, porque cuántas ciudades pueden ser sag... hay cohetes nuevos de, la, de, la, de Rusia eh, que ya ha instalado en los cohetes hipersónicos esto, hay digamos cabezas nucleares que pueden desaparecer toda una nación del tamaño de Francia Pónganle ustedes una, la mitad de Venezuela de un solo carajazo. Eso significa que, bueno, yo no quisiera pensar que eso se llama guerra nuclear táctica. Porque si táctico, si táctico es desaparecer una nación, Dios mío, ¿qué, ¿qué es lo estratégico? Lo estratégico sería dejar toda la tierra con un paisaje lunar propio de Marte. Amigos, esta es una situación muy compleja porque están confluyendo todas las crisis, todas las crisis simultáneas, la económica, la comercial, la de las epidemias que ya felizmente había pasado pero que se puede reactivar y la peor de todas, la crisis político-militar asociada a una guerra que puede derivar en una guerra nuclear. Si eso es el escenario, es como para... No conciliar el sueño eh, por, por algún tiempo, pero si logramos todavía seguir eh, conciliando el sueño, si logramos, es porque todavía subsiste un, un escenario de guerra convencional, lo que se llama una guerra proxy, es decir, Estados Unidos y Rusia enfrentándose en la guerra proxy de Ucrania, donde Ucrania está siendo usada por todas las potencias europeas como un receptáculo de compra masiva o de regalo masivo de armas para confrontar y debilitar a, a Rusia. ¿Rusia cuánto puede aguantar ese debilitamiento? Hasta ahora le ha ido relativamente bien, pese a que la, en la propaganda de guerra y toda clase de, ¿cómo se llama?, de inflamiento a los éxitos parciales que ha podido tener a, Ucrania, pero que no logran disimular que Rusia se ha quedado con lo que había pedido al principio, que le dejaran su, su provincia de su península de Crimea y que le dejaran el Donbass, eh, que era la provincia estas orientales, altamente industrializadas, que eran de la Unión Soviética y quedaron mal repartidas en lo de la división de 1990 cuando Ucrania le cedieron esa parte de Rusia, o de, de, de, de la Unión Soviética, perdón, que contenía, pues, no pocas de las grandes riquezas industriales y de grandes fábricas que eran rusas, en una población que es rusa, de habla rusa, de cultura rusa, y que perfectamente ahora, 30, 40 años después, Rusia quiere que se las devuelva. No, no porque lo digan así, sino porque las poblaciones autóctonas de esa zona reclaman una independencia que ya reconoce Rusia para seguramente seguir con la anexión en una segunda etapa, uh, su incorporación a la propia Rusia, a la propia Federación Rusa. Entonces vean ustedes cómo el panorama no puede ser más complicado. Yo no digo que sea sencillo, no digo que esto lo esté ganando Rusia o que pueda ser derrotada Rusia fácilmente. Pero hasta ahora lo único que es perceptible es que el mundo se fue al demonio en los datos que manejábamos en las últimas cuatro, cinco, siete, ocho décadas incluso. Esas siete, ocho décadas están siendo superadas por una nueva realidad mundial que implica ver el mundo de otra manera. En esa situación, ¿qué podemos nosotros presagiar? Una decadencia norteamericana es un hecho, es un hecho. Una, una, un rediseño del mapa europeo, caramba, no les extrañe que termine, por ejemplo, la OTAN, la, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que hasta ahora era unánime, una treintena de países, bueno, sencillamente que estalle porque hay síntomas de crisis interna en la OTAN que no aceptan que se siga con este juego a la guerra o a la situación de preguerra de pre con Rusia y prefieren más bien anotarse a que quisieran congelar ese conflicto y quisieran una, una neutralidad o que gane terreno, una neutralidad respecto a Rusia y a su potencial militar. En esos países está nada menos que Austria, está la propia Alemania ganando adeptos a una línea blanda respecto a Rusia porque si bien es cierto ellos apoyan a Ucrania como toda la OTAN no están dispuestos a seguir este, estimulando eh, un conflicto que, que, que no le conviene a Alemania sobre todo porque la prosperidad alemana y todo el gran potencial industrial alemán se basa en la energía barata que le llega por tuberías desde Rusia. Este, petróleo y gas, y, y petróleo para sus refinerías y todo el gas que necesita para su industria y para los hogares alemanes viene de Rusia. Es una, es una contabilidad de, no sé, 400, 500, a veces hasta mil millones de dólares mensuales. Eh, y eso significa no es cualquier cliente, es el motor el motor industrial de Europa y el motor financiero de Europa. Ustedes no han oído hablar de, la, de, la, de, la, de, la, de las deudas en Europa, de cómo el Banco Europeo, la Banca Europea de la Comunidad Europea financia o, o agrega plata a todos los bancos centrales de la, de la Europa, digamos, con problemas. A la, España por ejemplo recibe decenas y decenas de miles de millones de dólares, eh, no es que sean gratis, pero es para controlar la, la, la economía española como controlaron la griega y, y colapsó y, y ahora está bajo un régimen de, de fuerte abstinencia la que la tiene sometida pero, ¿Qué banca? ¿De qué banca estamos hablando? De la banca alemana, que es la que financia toda la deuda europea y la que controla financieramente a toda Europa. Y bien, esa banca alemana depende de la prosperidad de la industria alemana. Y esa industria alemana es de una enorme fragilidad dada su dependencia del esquema energético ruso eh, de gas y de petróleo. ¿A dónde va a parar Alemania? ¿No será eso lo que se está estimulando desde Estados Unidos y desde Inglaterra para rediseñar el mapa de Europa a expensas de esa hegemonía alemana y contener y volver a, a Alemania a una situación sino de minusvalía de evitar que siga creciendo y redimensionarla a una potencia más bien mediana que no pueda seguir aspirando a liderar económicamente Europa, mire, no sería raro si vemos que la, la actividad febril del de Reino Unido, famoso, de Inglaterra y Estados Unidos, pareciera como condenar a Alemania a tener que pelear para defenderse de esta ofensiva política contra Rusia. Pareciera que el enemigo no es Rusia, sino Alemania, porque se le quiere obligar a Alemania a consumir eh, el gas licuado norteamericano, que es el doble de caro, y se le quiere sobre todo impedir por todos los medios que siga con este esquema de crecimiento extraordinario de su industria y de su economía basándose en el uso de la energía rusa. Vean ustedes cómo este no es un tema solamente ucraniano, es un tema de toda Europa, y es un tema que puede llevarse la unidad europea en los cachos y puede terminar siendo este, sacrificada a esa unidad europea en aras de la vuelta de la hegemonía norteamericana o de una especie de venganza de Inglaterra este, que tuvo que irse de Europa porque no podía con la competencia alemana y ahora vuelve en plan de gallito ganador de una... De una de una contracción bélica contra Rusia. O sea, ¿a dónde va este asunto? Esto no solo es la guerra de Ucrania, esto es una crisis de ajuste de cuentas. Nunca vi tan certeramente cercana ni tan evidenciada físicamente esta tesis que hemos venido manejando por años, al lado de los amigos del materialismo filosófico de Oviedo, de Gustavo Bueno, esto de la dialéctica de imperios. Más que nunca, la dialéctica de Estado, es decir, los conflictos entre Estados y los conflictos de bloques de países eh, digamos, eh, asociados a imperios determinados, nunca lo vimos tan evidentemente cercano y omnipresente en nuestra realidad. Y el el, el drama nuestro como venezolano es que, Dios mío, ¿dónde estamos nosotros parados en todo esto? Yo no quisiera indulgarle una hora más de, de, de, de charla sobre la ubicación venezolana en este conflicto, pero se supone que estamos en el bloque ruso-chino, ruso-chino, chino, iraní, y cubano, ajá, pero y ahora cómo quedamos, si esta es una zona dólar, la zona nuestra, este, cómo quedamos si ahora Maduro este, se vino a amistad con los Estados Unidos, este, o lo reconocen como hijo, eh, cómo se llama, hijo pródigo que vuelve a su casa, precisamente cuando la economía venezolana fue esguazada en el estricto sentido de ese término, desmantelada y arruinada al máximo pero ahora sobreviviendo y aleteando mediante una, una limitadísima manejo de, de una disminución de las presiones y la adopción del dólar como moneda básica de la economía o sea, ¿a dónde va la economía venezolana con este airecito con esta brisita que tiene el régimen y uno medio millón de venezolanos de clase media eh, de origen chavista, por lo menos más de la mitad eh, asociados a ese ingreso que provee el Estado corrupto, narcotraficante venezolano y lo que queda de la industria petrolera que pueden asociar en la próxima etapa a las necesidades norteamericanas. Este, miren ustedes hasta dónde van estas opciones políticas de Maduro en el poder que ya no se sabe cómo es que, caramba, se vino a asociar con Rusia cuando Rusia está, eh, se, se vino a, a, a, digamos, a pelear de hecho con Rusia, adoptando una, una línea de, de sumisión a la diplomacia americana en momento en que Rusia estaba peleando a nivel mundial con los chinos que estuvieron invirtiendo 30, 40 mil millones de dólares en Venezuela para que se los robaran los chavistas y que ahora China y Rusia pudieran ser un gran socio comercial en una nueva situación financiera donde el, el yen chino y el, y el rublo y el rublo ruso pugnarían por ser parte de un nuevo esquema financiero al cual ya no estamos asociados sino con una deuda gigantesca en dólares y con una economía digamos ahora marginal porque todo se va a la dinámica del bloque de, de Asia sudoriental, de, del eje industrial chino y del eje, digamos, europeo que estaría en, en oposición a ese, a ese eje chino norteamericano. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Perdidos en este mar de contradicciones y de conflictos? Bueno, quedaremos más perdidos que nunca, pero esa es la situación que tendremos que hacer frente en la nueva etapa de la economía venezolana sometida a las convulsiones de una economía mundial que ahora se debatirá en medio de una crisis financiera descomunal en una interrupción de, la, de las líneas comerciales, de, la, de, la, de las vías de comercio mundial ahora eh, que pueden arruinar los precios de las materias primas o como nunca este, eh, favorecerlo pero donde nosotros no participamos porque estamos en, en escombros y en ruinas, o sea, tenemos el peor de los mundos Un, una enorme deuda en dólares una incapacidad para usar la, la generosidad o, o la ¿cómo se llama? o la usura china, puesto que nos robamos lo que, lo que nos prestaban este, y una lejanía con la Rusia de la que solo eh, recibimos este, la chatarra militar eh, que ahora no sirve para producir absolutamente nada. Eh, estamos en el peor de los escenarios, mis amigos. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una una reunión un poco más, eh, ¿cómo se llama? Más, más participativa. Más participativa. Sí. Saludos. Sí, doctor, mire, tengo, Frank, ¿te permítame un momento, en lista tanto a Mario Demigris de primero, y luego al señor Frank Valencia, ¿no? Pero antes de darle la palabra a ellos, yo quisiera comentarle algo, sobre todo el resumen y la actualidad que usted nos expuso, y hacerle una preguntita rápido. Lo primero era decirle que Finlandia y Suecia a última hora, el día de hoy, indicaban que el proceso de incorporación a la OTAN formalmente de ellos empezaba en mayo. Así lo mencionaron que las amenazas y provocadas de Putin sirvieron solo para lo contrario, doctor. Y mi pregunta, este, antes de darle la palabra a ellos, doctor, mire, ¿qué significa que hoy justamente Rusia suspendía el suministro de gas a Polonia y mañana a Bulgaria, doctor? Ya es oficial. Que van a la bruna. No, pero, no, no. Pero, pero un momento, disculpa, esa, esa pregunta también evalúo que con el ataque que hubo debe de alguna forma también que no es nada más una medida que surge de ellos, sino que también no pueden hacerlo. No sé si, si me corrigen en ese sentido. O sea, si ellos se ven afectados en que son alzados y ahora se vieron afectados, no es que es yo me impongo, sino que no tengo ahora la condición para poder suministrarte porque bueno, mi... Mi planta se vio afectada de alguna forma por mi brauconería. No sé si, si comparten esa opinión. Ya va. Lo concreto es lo siguiente. Polonia es totalmente dependiente del gas ruso. Correcto. ¿Qué para, hay para su...? ¿entiende? Si suspenden el, el gas ruso es porque, eh, digamos, Polonia iría a una situación gravísima de crisis económica interior, producto de, ahora, lo que no sé es si más bien es, es de petróleo la, care, la, la carencia, pero entiendo que es también del gas, masivamente del gas. Ahora, ¿qué, ¿qué solución se le puede conseguir en días o semanas a una economía totalmente dependiente del gas o del petróleo ruso? Tiene que ser que habiendo negociado con el resto de Europa se va a ser asistida masivamente, este, ¿cómo se llama? Polonia, ¿no? Pero yo vería mañana qué, qué, qué es lo que hay eh, detrás de, de digamos declaraciones de prensa. Así es, doctor. Eh, Fran, espera un momento porque me imagino que tienes este, la inquietud de compartir con el doctor Franceschi, pero eh, está de sí. primero el señor Mario Nigris. Entonces, vale. vamos a escucharlo. El primero coloca el micrófono en silencio, por favor. Vale, vale, vale. Y señor Mario, señor Mario nos escucha. Muy buenas noches. Muy buenas noches, tiene la palabra. Mario de Nigris, desde Caracas, Venezuela, conocido como el Panamario. Bueno, bendiciones para todos. Bueno, escuchando al doctor, yo quería, más que todo, bueno, soy diestro en la materia, pero, en el caso de Venezuela, que, que me interesa muchísimo, porque se habla de que Maduro pudiera, o Venezuela pudiera tener una recuperación económica. Y yo quisiera saber, porque Venezuela no hay producción nacional, ¿qué tanto podría sostener a, a Maduro de esta situación, ya que por lo menos nos mantenemos en la calle luchando y no nos vamos a rendir de, y dejar de luchar? Es imposible que Maduro pueda privatizar todo ahorita con unos salarios de hambre que tienen los trabajadores y que los ciudadanos venezolanos podamos pagar. La crisis que hay ahorita en, en el país con el tema de los servicios públicos, como el agua, que es un derecho humano, como los hospitales, que tengo conocimiento mucho de los hospitales, yo creo que eso es irrecuperable con, con este sistema, con el sistema que mantiene Maduro Yo creo que aquí va a colapsar y va a llegar un momento donde va a haber un reventamiento, pero quisiera escuchar la palabra del doctor Alberto Franceschi. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Le respondo ahora, Juan o, o esperamos otra vez? Sí, doctor, respóndale inmediatamente. Bueno, sí. mira, eh, eh, tienes total razón. No hay una solución de fondo para nada con este régimen político y con su ahora derivada apertura económica, que es una apertura de, de, del 5% de la economía, y, de, y del 5% del empresariado. El empresariado fue diezmado, y la economía fue diezmada, y la parálisis industrial es completa y total. Que logran reactivar con los capitales que lograron sobrevivir un 5 o 10% de la economía, eso no es ni de lejos la potencialidad de Venezuela, que solo podría ser reactivada plenamente si hay efectivamente una una política económica diametralmente opuesta. Que el gobierno logre algunas, algunas pequeñas islas de prosperidad, eh, ahí el problema que tú bien señalas. Mientras yo no vea los salarios pagados en dólares, eh, y con dólares equivalentes al, ¿cómo se llama? al salario medio de, de Hispanoamérica, no qué sé yo, dos, trescientos dólares, eh, para ponerlo a los salarios bajos, ¿no? que serían los salarios de Colombia o de Perú o de Ecuador o de Bolivia, mientras no veamos salarios para los obreros de 200, 300 dólares y para empleados de confianza de 1.000, 2.000, 3.000 dólares, no hay recuperación de la economía venezolana. Pero aún incluso si, y, si apostáramos a que eso se puede producir, viene todo lo que planteaste sobre el colapso de los servicios públicos. Este es que no hay manera de ver una recuperación de la mano de este capitoste maduro y de la mano de estos planificadores del desastre. La economía de penuria total, de desastre completo y de desorden y, y escasez de medios de pago eh, que hacen estragos en la población venezolana, nada de ello puede ser modificado sustancialmente sin un cambio drástico del régimen político. Y eso, efectivamente, hay que provocarlo. No lo van a dar de gratis, hay que pelearlo todavía. Yo, yo dejé de, de tener ilusiones en que por una confrontación masiva del pueblo podía lograrse. Sí aspiro a que, que sean incapaces de mantener la gobernabilidad porque la, lo que queda de Fuerzas Armadas deba. Y eso es una aspiración que tiene raíces profundas en informaciones que uno maneja, este, que las Fuerzas Armadas se sumen a la repulsa de la población y le obliguen a este piazo loco a cualquier día de esto a irse del poder y con ellos estallando una crisis política que es inevitable, porque el que crea que puede haber un cambio pacífico porque Leopoldito o Capririto participe en unas elecciones o que le den el CNE a escoger a María Corina, yo no creo en ninguna de esas soluciones. Creo en un punto de crisis y de colapso del régimen, y eso por supuesto va a ser violento. Pero violencia que no es necesariamente de una guerra civil ni nada por el estilo, sino que puede ser una, un colapso del propio régimen, de su esquema policial policial y militar, y que, eh, que se dé pues un reordenamiento de la élite gobernante que necesita expulsar a esta élite malhadada y fracasada que dirige el Estado venezolano. Pues mi doctor, este Mario, eh, si quieres hacer alguna otra inquietud después del señor Fran, ¿vale? Porque tiene ahorita la palabra, pero quiero informarle al doctor Francesco que el día de hoy, doctor, Justamente teníamos el punto de inflexión, que le damos la bienvenida a Narda al día de hoy, y que nos está acompañando ya, por pues... favor, Narda pide no ser hablante para agregarte, y que nos acompañes en la coordinación. Eh, justamente el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia informaba en el programa de Narda más temprano que hoy estaban siendo asignados magistrados con conflicto de intereses de la falsa oposición. Del TSJ chavista, doctor. Imagínese eso. Para despacio. Que asignaron, bueno, déjame, déjame Eso sí mejor te lo puede comentar Narda porque estaba el doctor este Miguel Ángel Martín, ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, estuvo como invitado hoy con Narda y le comentaba al principio a Narda justamente que fueron asignados, no sé, Narda, si me corrige, fueron asignados creo que dos dos magistrados de, que tienen conflicto de interés con la falsa oposición. Así eso? es, sí. Así es. Buenas noches a todos. Un eh, gusto estar por aquí. Ya terminé mi programa y me vine corriendo. Este, sí, él hizo ese comentario. Eh, estos magistrados asignados son de ese de ese grupo de oposición. ¿Cómo le parece, doctor Así van las cosas. Vamos a darle entonces la palabra a Fran. Fran, ¿tienes la palabra? Eh, buenas noches. Eh, bueno, como siempre, mi nombre está para todos en las redes, como Fran Palencia, así tal cual me identifico. Saludo al doctor Franceschi. Mi admiración siempre y respeto por su actitud incólume ante todas estas situaciones. ¿eh? Sea, como dice siempre, sin pelo en la lengua. Eh, yo les saludo en esta situación desde Paraguay. O sea, he estado viajando por, por América Latina. Eh, soy ciudadano venezolano empresario en el área de proyectos eh, bueno voy a voy a enfocarme no en el tema mundial sino el tema de que, que me compete en esta situación como como doliente como del gentilicio venezolano eh, de lo que dice el amigo mario dice el panamario que se identifica yo era lo que pensaba que la situación en venezuela se podía atajar en un determinado momento soy de lo que piensa que quiero retornar a mi país y trabajar en la reconstrucción de nuestra nación eh, y de, mi, mi empresa que es el área de proyecto eh, eh, es la idea, o sea, ese, ese, ese es mi ánimo. Eh, tristemente, sé que hoy día eh, reactivar la, el, el aparato productivo en Venezuela con, con toda una estructura tan deficiente, tan devastada, más bien eh, puedo decir que se hizo también las cosas en eso que se llamaba Cuarta República, que ha podido aguantar toda esta debacle de, de, me perdonan la expresión, de estos parásitos que, te, que, tiene, que tiene mi país y tristemente también de esto que se hace llamar oposición y que de alguna forma que me consta, yo estando viajando y algunos, con algunos políticos que están en el, en el medio, les he hecho saber que se han valido de estos temas que llaman ayuda humanitaria, se han valido de ese recurso que no llega a ese venezolano humilde que anda de a pie, que bastante colaboré con los tres años que estuve viviendo en Bogotá, entre Arauca y Bogotá, llevando venezolanos de a pie caminando para llegar. Por cierto, que hago la agotación, muchos de ellos de que llevaba todavía en defensa de, del chavismo, y yo decía, ¿pero por qué? No, porque la ingobernabilidad. En ese Dios mío, o sea, estás saliendo a tu país caminando, anda descalzo, con el bolsito de este tricolor, y todavía sigue defendiendo ese sistema. Bueno, para no extenderme, eso por el tema del aparato productivo y lo que hacía mención Mario, realmente es difícil porque Venezuela no puede despegar de noche a la mañana, eso lo hubiera podido pensar los cinco años cuando salí del país, que se podía, ya no ya este un arranque industrial, por poner un ejemplo, cualquier tipo de industria, una General Motor, Ford Motor, eh, con, con que prenda cualquier de, de, de, de una sección de planta, se cae toda la electricidad en el país, o sea, no hay vida en Venezuela para ello. Eh, eso por una parte. Y en el enfoque de lo que quiero ver, que hemos subestimado, yo siempre, a quienes a algunas personas me conozcan acá, yo siempre he escrito por las redes que a, los, a este tipo de personas se les está tratando como adversarios políticos, y eso ha sido un error garrafal. Ellos no son políticos, ni son adversarios políticos, son enemigos de naciones. Esta gente tiene infiltrado en toda América Latina, en Europa. Este, el doctor Franchetti, bueno, ya un hombre sabido de experiencia, sabe que... La política en Venezuela sigue esperando de que un artículo diga a ver que nos permita como el que asoma la trompa de su vehículo en un semáforo que me den el paso, si el semáforo está malo. Eso ha sido un error también. Ellos tienen infiltrados por todos lados y nosotros hemos apostado a que se nos dé ese levantar de manos, a ver dónde podemos entrar. Negativo. Yo recuerdo una vez que al doctor Antonio Ledema estaba yo en Lima, Perú, y él me decía, Fran, de repente podemos hablar en la cumbre de las Américas. Y yo le decía, se va a acordar esto que le voy a decir, esa cumbre no va. Porque yo soy el que estoy indagando, investigando. Yo soy empresario en el área de proyectos, pero soy ante todo venezolano y me preocupa mi país. Entonces hablaba con esa gente de a pie y muchos me decían, no, yo estoy acá porque aquí me pagó el gobierno. A mí me pagaron un boleto, yo llegué aquí... Y estoy pendiente a ver qué sale y, y llevarle la contraria a todos estos, mm, a todos estos, ¿cómo se llama?, escuálidos, porque estaba muy de moda en ese momento. Entonces, insisto, la situación de Venezuela, a nosotros no nos va a ayudar nadie más que nosotros. Sobre todo por lo siguiente, el doctor Franchechi podrá decir si es una verdad o una mentira. Muchos de estos gobiernos de América Latina, se han beneficiado de nuestra triste situación. Nadie que tenga un competidor cercano de la, del potencial, la inteligencia y la preparación del ciudadano venezolano, siempre hago la acotación ciudadano, porque una cosa es toda la gente que sale a hacer daño por ahí. No, yo me siento ciudadano venezolano. Este, somos muy competitivos y no interesa que Venezuela salga en lo inmediato de la situación que estamos viviendo entonces entendamos algo si nosotros como ciudadanos venezolanos y es mi querencia yo quiero todos los días regresar a Venezuela y espero hacerlo no nos quedemos con el tema de que no volverán, vamos a volver pero tenemos que defender nosotros, nuestro país desde la trinchera que nos toque porque nadie nos va a ayudar ni nos va a dar, ni nos va a dar nada y todos estos conflictos más de uno y veanlo ahorita por este, este presidente que está en Estados Unidos que apenas vio la oportunidad, dijo, hay que reunirse para ver qué hacemos con el tema energético. Eso es una demostración que estamos solos, o sea, solamente nosotros nos valemos. Nosotros los venezolanos simplemente servimos para tender la mano a todos los países que, que nos, que, de los cuales ayudamos cuando estuvieron estos gobiernos que llamaban de cuarta, de hecho, hasta Carlos Andrés Pérez, todo lo que le ocurrió por aquel tema de desvío de recursos, este por ayudar, entonces si alguien sabe aquí una, una opinión distinta a la que yo estoy diciendo lo voy a escuchar con todo el detenimiento y disculpen que me extendí, eh, seguiré escuchando la conversación, habrá otros otro temas, ojo, hago, hago este, este paréntesis porque tuve, tuve personal que estuvo trabajando a mi cargo de los cuales una administradora fue, su esposo era piloto de la, de la armada venezolana y él, ellos están ahorita en, en España y él me decía eh, que tenía que irse, tenía que darse de baja, porque esos accidentes de helicóptero, esas cuestiones de, de convoy no eran accidentes. Era simplemente que los ponían a llevar cubanos a hacer trabajos de santería en las elecciones cuando este Capriles los pusieron a esparcir cenizas de fetos por las principales capitales de Venezuela y los usaban y cuando ya sabía mucho había que, había que desaparecerlo. Le dejo eso ahí en el aire como un tema de opinión, porque insisto, hemos subestimado, bueno, han subestimado, yo nunca he confiado en ninguno de estos, de estos personajes, se ha subestimado el nivel de maldad que esta gente maneja. Son malos con M mayúscula. Eh, dejo la palabra. Gracias, Fran. Doctor. No, bueno, eh, siga el, el orden de palabra. Ok. Señor Mario, tiene la palabra de nuevo? luego viene Carlos. Eh, Fran, Dios te bendiga por tener ese pensamiento que tiene y claro que todos los venezolanos van a volver. Este es el país más hermoso y maravilloso del mundo y ustedes los que se encuentran afuera lo deben de saber muy claramente. Es imposible que el sin seguridad jurídica y sin producción nacional se pueda mantener un salario de 300 dólares a un trabajador. La inflación se dispararía ahí mismo, doctor. La, lo que decía Frank, hemos subestimado a, a, a este Estado violador de derechos humanos terrorista, porque lo hemos tratado como demócrata. Y esto no es democracia, esto es una dictadura. Y no le hemos dado el tinte y no hemos trabajado, organizado para derrotar a una dictadura en democracia no ser derrotadita. Ahora yo he mucho palo porque he sido muy crítico, incluso con una persona que la quería como una hermana, como la diputada de Salsolosa, ¿no? porque he sido muy crítico, porque se están robando el dinero. Todo el dinero se lo están robando para llevarnos ahora a unas elecciones en el año 2024. Si ustedes lo ven ahorita, prácticamente están conviviendo con el Estado y la de derechos humanos. Pero hay una realidad, los ciudadanos están... Se le fue el audio, señor Mario. este Mario, bueno, se fue el audio. Disculpa que una cuestión que está diciendo, disculpa que me que interrumpiera. Hay una acotación que no dice, ACNUR, que en el caso de Colombia no se llama ACNUR, o sea, hay una, es una organización eclesiástica, y se lo puedo decir de buena fe, o sea, lástima que no tengo el teléfono y todo el todo el expediente que armé haciendo el caso, se le facilitaba a activar... violadores de y hay mucha información que no saben los hermanos venezolanos. Y me gustaría tenerlo en mi programa. Señor Mario se le fue el audio de nuevo. Creo que le escuchamos que quisiera tener al doctor Franceschi en su programa, eso fue lo que escuché. sí, correctamente, no sé si me están escuchando. Sí, ahorita sí ya lo estamos escuchando y de nuevo. Porque, pero... los medios de, porque los medios de comunicación en Venezuela están secuestrados y es una realidad y hay carencia de información. Y bueno, le entiendo la invitación al doctor, le escribiré por privado por el por el Twitter para ver si podemos tener un programa con él. Yo manejo aquí también, aparte de que soy presidente de la fundación, vicepresidente de la Fundación El Escudo también tengo un medio de comunicación donde llevamos la voz de los ciudadanos esa voz que, que pretenden silenciar tanto opositores como del Estado y los derechos humanos. Muchas gracias y estoy a la orden para lo que necesitan y Dios me los bendiga. Mario, dígame. Mario, gracias disculpa, no sé señor. Si, si me da Mario. Una, una, una oportunidad de lo que le estaba diciendo, disculpa, no sé si se puede. Dime, dinos rapidito, porque el señor... Rapidito, este rapidito. Palabra. Mira, eh, lo que decía la organización de ACNUR. A los venezolanos este que hacían solicitud de conocimiento de esto, se les facilitaba un millón y medio de pesos, ¿ok? Esto te lo digo porque supe la denuncia y yo mismo me aboqué al caso a hacer la denuncia hasta por ACNUD España, Argentina. Nadie sabía, hice la denuncia y ellos dijeron, ella va, señor, ¿qué está pasando aquí? Se estaban robando un millón y medio de pesos por cada venezolano de 500 semanales, ¿ok? porque resulta que en Colombia, no sé si en otros casos se da este escenario, que te facilitan una clave para hacer un retiro a través de un cajero, le facilitaban la clave y con la viveza que había le decían, mire, por favor, confírmeme que usted recibió esa clave con un captur de pantalla, la persona la enviaba, retiraban el dinero y al otro día el venezolano no, no recibía nada. Entonces le decían simplemente, ah, no, debe ser que ya caduco Yo llegué a saber de eso y puse la denuncia por correo a ACNUR España, Argentina y unos cuantos políticos, si quieres que le diga unas cosas tristemente. Los políticos mal llamados de oposición en Venezuela, desde el, desde el presidente encargado Guaidó, eh, de hecho, a mí me sigue de Sacelórzano, que la mencionaste. Este que estaba a Guanipa y todos estos, le escribí, ninguno, ninguno se hizo eco de esta denuncia. Cuando a mí me contactaron hasta de España y de Argentina, vamos a dar al fondo esto: esta persona, algunos le devolvieron el dinero. Porque me consta, porque estuve al pendiente de esa denuncia. Entonces, insisto con esto. O sea, eh, el venezolano que está de a pie, que sale, y Mario tocó algún tema muy importante, se valora más Venezuela cuando usted se está fuera. Ahí donde uno comprende realmente el peso de, de nuestro país. Yo, yo he sido afortunado de estar atender negocios fuera, emprendimiento, contratar, emplear venezolanos, y he coincidido inclusive con empleados que me dicen, no, yo trabajo aquí y tengo carnet y trabajo, cobro sueldo por, por Misiones Vivienda, y resulta que son chavistas, yo digo, Dios mío, ¿qué, ¿cómo estamos metidos en todo esto? Bueno, no me voy a extender, dejo eso ahí para cualquier oportunidad se toque ese tema, porque, insisto, hay una política falsa dentro de Venezuela de una oposición que no existe, un camuflaje de oposición falsa, donde estamos nosotros esperando un Mesías que nos va a salvar, y eso no va a existir. Eso, insisto, no va a existir. Eso es una cuestión del que no llega al medio, que en este caso somos nosotros y estamos aquí reunidos. Este, que quizás la voz, eh, bueno, doctor que es más conocido, hace ruido, en, en, como decir, a mayor escala, y quizás podrá compartir esto en algún momento. Con esto, con esto me despido, me quedo ahí de oyente para cualquier opinión, ¿vale? Gracias, Fran. Doctor, algo ¿Vale? para agregarle al señor Mario. Y no, a... sí. Sigue dando la palabra. Bueno, yo sí le puedo adelantar al señor Mario que escríbame a mí al privado aquí en DM de Twitter para coordinarle la entrevista con el doctor Franceschi. Carlos, tienes la palabra. Hola, buenas noches a todos. Un saludo. Lamentablemente hace un ratito se me cayó la conexión y me perdí un pedazo de la, de la conversación. Pero bueno, eh, yo quería comentar, yo también, eh, yo soy venezolano que tengo 30 años y siempre he estado acá, o sea, he salido solamente por, por turismo cuando fue posible y no he decidido quedarme acá, ¿no? Entonces, creo que de parte de nosotros los jóvenes también hay una frustración muy grande de los que estuvimos participando en todas las acciones, que hasta nos, en nuestro radio de acción pues había posibilidades de intervenir y que ahora pues estamos básicamente maniatados, ¿no? Sin siquiera saber hacia dónde movernos, qué pensar, a quién apoyar, cuáles son las iniciativas que realmente tengan un sustento. Entonces, bueno, toda esta frustración, de la manera en como yo he podido calar, pues, es manteniéndome informado, ¿no? Con medios, que, con personas que hasta ahora hayan mantenido prestigio, como el doctor Franceschi, me gustan mucho los programas que hacen en... en Compañía de, de Daniel Lara Farías o veo los programas de Nitu Ni Pérez Osuna. Trato de siempre mantenerme informado para, bueno, al menos tener una claridad de lo que está pasando, ¿no? Ahora, recientemente yo estuve por los medios, que tampoco estuvo muy promovido, pero pude ver que había el 19 de abril una convocatoria para, en el Teatro Varal de Maracaibo por parte de Blanca Rosa Mármol, Osvaldo Álvarez Paz, Enrique Colmenares Finol, que estaban hablando sobre... Una propuesta de la activación de una constituyente, pero esta vez llamada por el 15% del padrón electoral, con el respaldo de otras entidades supranacionales, o sea, como, no sé, el Parlamento Europeo, Estados Unidos. Yo realmente me integré, fui a un foro de chat en el que estuvo la participación de la, de la doctora Blanca Rosa y estuve viendo que eh, lo que se requiere para esto, pues precisamente es la promoción dentro de la ciudadanía para que este 15% se mantuviera activo mientras que las personas que están gestando este, esta, este movimiento logran el respaldo de estas entidades supranacionales, como comentaba. Mi pregunta es, eh, para el doctor, ¿hay alguna viabilidad realmente de que esto pueda ser una gestión de cambio para, para la situación en la que nos encontramos? O sea, ya yo, no, yo ni siquiera considero necesario estar criticando las redes sociales de los de los Pseudo, poli, pseudo opositores ni nada por el estilo, pero estoy pensando en si esto sí realmente merezca la pena para uno reactivar, bueno, al alcance que nosotros vayamos teniendo a otras personas que puedan unirse a esta causa y que al llamado de, de salir a, a recoger este 15% de, de, de firmas, si haya ya conocimiento de cuál es la causa para la refundación de la República, pues a través de esa Asamblea Nacional Constituyente originaria. Esa es mi pregunta. Amigos, amigo, la, el problema es que ese tipo de propuestas se da en medio de, una, de lo que se ha denominado un término que la gente no maneja normalmente, uno mismo, yo casi nunca empleo ese término, anomia, se llama. O sea, es una especie de indolencia, indiferencia, impotencia, este, subordinación obligada, eh, falta de perspectiva, falta de optimismo, toda esa vaina constituye lo que llaman la anomia. La anomia de un país, de una sociedad, es un estado grave de, de desistimiento, de ausencia, no de la realidad que se sufre, sino de la posibilidad, de la necesidad de salir de esa situación. Entonces, esa, ese planteamiento correcto hasta el 100%, eh, digamos, bien intencionado al máximo, eh, liderado por personas de alta, digamos, racionalidad, competencia y credibilidad y honradez. Sin embargo, al usted ponerle o al ellos ponerle la obligatoriedad de reunir el 15%, Estamos hablando de centenares de miles de personas. Ya estamos hablando de una organización necesaria que requeriría alguna, alguna plata. Eh, estamos hablando de, no sé, uno o dos millones de dólares para lograr eso. Y si los tiene, los tiene Caprilito, Leopoldito, El Borges. Y esos no van a invertir en esa vaina si ellos no dirigen, no controlan. Y sobre todo si no están eh, ligados a su campaña y a su, las opciones políticas que ellas tienen. entonces, la iniciativa puede ser muy buena, pero es altruista, optimista ¿cómo yo diría? prometedora, pero nada real, nada anclada, anclada a la realidad no, no tiene dinámica propia, no tiene asidero, porque este tipo de propuestas son digamos, de la mejor buena fe, altruistas y bien intencionadas, pero carecen del pulmón político, organizativo, financiero y sobre todo del oportunismo típico de claques, de cliques, de camarillas políticas que puedan aspirar a, a abrirles vías a planteamientos correctos como ese, pero que no tienen capacidad para imponer una dinámica que los lleve a su realización. Ajá. ¿Quién más quiere participar? Pues tiene la palabra irreverente, o sea, nos había caído, pero ya se está conectando de nuevo. Deme un chance, doctor, que ahí dice conectando. Vamos a ver si luego tiene la palabra, nuevamente la pidió el señor Mario, pero vamos a darle chance irreverente que para tener estas complicaciones creo que también está en Venezuela. Entonces vamos a darle chance. Sí, irreverente, ya tienes la palabra. ¿Nos escuchas? Ya tienes la palabra. Irreverente. Vamos a darle cinco segundos más si no le damos la palabra al señor Mario de nuevo. Irreverente. Bueno, creo que no nos escucha. Debe ser su, su conexión. Señor Mario, ¿tiene la palabra? Eh, me escucho. No, eh, eh, sí. ¿Aló? ¿Me dieron la palabra a mí? Ah, ah, ya ya lo... la tiene. Sí, ah, porque sí, ya es que yo, yo, yo los oigo a ustedes de manera intermitente. Bueno, a tratar de, de, de, de comentar algo aquí. Este, el, lo que dijo este joven Carlos, él mencionó a la señora Blanca Mármol, creo que fue. Esa es la misma señora que estaba llamando a la gente a salir a votar en un, en un país donde no hay derecho de ningún tipo eh, a, a participar en un show para venderse. Eh, como un país donde hay libertad de expresión, donde hay libertades políticas, donde hay libertad económica, donde no existe nada de eso. Esa misma señora, yo no le tomaría ningún consejo en serio. Ese es mi, mi comentario que quería hacer. Gracias por darme la palabra. Gracias a ti por habernos acompañado y seguir aquí. Este, señor Mario, ¿tiene la palabra? Ok, ¿me escuchan? Sí, señor. El, el doctor estaba diciendo algo muy importante. Eh, la doctora Blanca Rosa, Mármol, goza de, de, de, de prestigio y para mí una persona súper honrada. Nosotros fuimos promotores de la consulta popular. Si ustedes revisan, yo representaba a, lo, a un, organ, un ONG llamada la Revolución de las Regiones, donde propusimos la consulta popular. ¿Qué pasó ahí? Lo que dijo el doctor Alberto Franceschi ahorita fue secuestrada por los partidos políticos porque no tenían, en este caso ANCO, no tenía los recursos para hacer la, la consulta. Se hizo la consulta popular. Votaron casi 7 millones de venezolanos, pero quién secuestró la consulta es el 4. Entonces esta propuesta, yo estoy hablando con Finol y con la autora Blanca Rosa y también con Sabora Guaraco, esto es una propuesta que puede ser muy buena, pero después de que se tome el poder, que haya una junta de transición, y entonces sí, no sé, doctor, si estoy equivocado para que me corrija, se puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente para establecer el orden constitucional del país, pero ahorita lo primero es tomar el poder con una junta de transición, que no sé cuál sería el análisis, doctor, que, que pudiera ser dos o tres años, y luego sí ir a una Asamblea Nacional Constituyente. No sé si estoy equivocado, doctor, y si estoy equivocado, por favor, corríjame para aprender un poco más cada día. Quédate ahí. ¿Cómo tomas el poder y por qué ese plazo de dos o tres años? Dime. No, no, yo, bueno, una junta de transición pudiera estar en el poder uno o dos años. Yo no de verdad ese tema le pregunto porque quiero aprender más, para que Ahora, se pueda restablecer, para sacar dime. por lo menos a la, la delincuencia de este país, ¿no? Para que podamos ir a una asamblea nacional constituyente. Por, ajá. No, ya te entendí que una transición que debería durar dos o tres años. Ahora, el problema es cómo logras esa junta de transición. Esa se lograría con los ciudadanos organizados y con ayuda internacional. Y usted bien lo dijo. Y fue muy claro en decirlo. En en, con un voto no vamos a sacar a esto. Eso es una realidad que tenemos que entender los venezolanos. Pero tenemos que organizarnos nosotros los venezolanos para también estar okay. uniformemente, tomar los centros de poder, pero con ayuda internacional, porque si no es imposible. ¿Le estás proponiendo una vía militar? Cívico-militar. Está bien. Lo de cívico es lo bien intencionado, pero lo que decide es la fuerza militar, ¿sí o no? Es totalmente correcto. Pero ahora yo le pregunto, doctor, Cómo las fuerzas militares de los medios guajos, que hay descontento porque sí lo hay, van a seguir a una cuerda de sinvergüenza de la, de la mal llamada oposición que no tiene ningún tipo de credibilidad, porque esa es la realidad, no tiene ningún tipo de credibilidad, demostrado que todos los militares que dieron el paso y que los traicionaron, porque la, la realidad es esa. La, la, el G4, el gobierno interino, versa todo tradicional ciudadano venezolano y entonces los medios bajos de la de, de la fuerza armada no van a hacer ni van a articular nada con esta gente todo eso, eso es con respeto eso es correcto ellos no están por articular nada con esa clase política por supuesto no la del gobierno la que hay que echar ni esa de oposición que los conceptúan como malandrines el problema es que esa misma oposición siempre se da a los medios o cometen la tontería <ríe> desde los medios militares para buscar información y delatar todo movimiento militar que sea sospechoso de que querer eso que tú planteas. Entonces, eso vino ocurriendo ¿eh? desde hace años. Todos los, eh, todos los movimientos militares han sido delatados por torpeza de los propios militares, por infiltración o por delación de la oposición. Eso es la noticia más que confirmada que yo he tenido siempre. ¿eh? En este momento hay otra vez un movimiento de repulsa este, contra el gobierno que aspira, eh, digamos, a enfrentar. Por eso es que yo no descarto nunca que se dé un cimbronazo militar, pero ojalá no tengan la peor de la suerte como la que han tenido otros 50 movimientos. A mí me pareció, digamos, un una, una nueva situación solo puede surgir de ese alzamiento militar. ¿Se producirá? No lo sé. No lo sé. Gracias, doctor. Tiene la palabra Cristian y luego Carlos nuevamente. Cristian nos escucha. Sí, buenas noches. ¿Cómo están? Noches. ¿Cómo le va? Eh, bueno, yo quisiera, de repente voy a ser medio polémico. De hecho, soy muy polémico cuando digo mis opiniones. Eh, le tengo mucho respeto a Alberto Franceschi. Eh, además, por una razón que a usted le va a parecer medio graciosa. Eh, además que tengo videos que, de colección que se los puedo ver, como se los envío a, a Franceschi, donde esté en VHS sus debates con Williams Williams cuando era flaquito, cuando no era papeado ni tenía los tatuajes, me encantaba cuando Franceschi le ponía el dedo en la cabeza y le decía tú eres un delfín, tú eres un delfín, eran las cosas más patéticas para Tariq William Saab, decía, por Dios, pero que no lo humille tanto, encantador, me parecía, dije, Dios, algún día si voy a ser político, quiero ser como Franceschi, a pesar del trotskismo de Franceschi, eh, yo me considero una persona de derecha, no tengo vergüenza en decirlo, me encanta de hecho decirlo porque además que hace falta. Yo estoy obstinado que aquí digan que todo el mundo es derecha y aquí la oposición no es derecha. Aquí tenemos lastimosamente una visión socialista, izquierdista, trotskista también, una parte de doctor Franceschi. Eh, y sí, yo estoy aquí viendo, más o menos, haciendo una especie de encuesta, como comunicador social que soy, pero no lo ejerzo ya, eh, hay 16 personas que están fuera del país opinando. Yo estoy acá. Yo estuve en la resistencia sin querer estar en la resistencia. Me tocó, me tocó. Eh, me encapuché por primera vez y se me cayó la, la, la capucha porque no sabía ponérmela. Y me vieron los guardias de aquí de Mérida, donde todo el mundo se conoce. Y todavía estoy en Mérida, desde el 2014 hasta acá. Eh, eh, con valentía. Y porque además no tengo nada que perder, más bien tengo mucho que ganar. La cuestión es, veo que todos hacemos propuestas, todos queremos hacer algo. Hablamos de intervención militar, hablemos de lo que sea. Pero los que están afuera, que no estoy criticando eso, ojo, no lo estoy criticando. Pero desde afuera se puede hablar. Desde aquí adentro también lo hablamos. La cuestión es cómo. Vimos lo de Oscar Pérez, los dos carteres, vemos los traidores que están acá. Eh, Denme una solución real, porque aquí ya lo que yo veo es que la gente dice, bueno, vamos a ganar unos dolaritos vendiendo perros calientes de un dólar, que es lo que se vive acá. Esa supuesta nueva economía emergente de Venezuela se arregló y es, vendemos perros calientes de combos de un dólar y con eso tengo plata para ir a un concierto. Y ahí se arregló Venezuela. Esa no es la Venezuela arreglada, esa no es la Venezuela que yo conocí. La pregunta es, denme una buena solución, no desde afuera. No, qué es lo que hay que hacer no llamar al pentágono a mi tío donald que de hecho yo soy por parte de mi familia materna pro republicano eh, la cuestión es denme una buena respuesta no desde afuera desde aquí qué hacemos los que estamos acá porque yo no me he ido no porque no pueda es porque no me da la gana gracias. ¿Doctor? Ay, que, que la, la, la, la reflexión del amigo no tiene respuesta. Si no la da usted, que está allá, ¿cómo la va a dar uno que está desde afuera? Si usted dice que desde afuera no hay respuesta, que efectivamente no la hay, este, salvo el ocubrar con este, lo que siempre se ha ocurrido, una intervención militar extranjera. ¿sí Como usted dice, eso es muy fácil, andar proponiéndole vainas al país. Pero lo que no nazca del proceso interno venezolano... Y ya vemos que lo que sale del proceso interno es la mugre opositora, digamos, conveniente al gobierno que la financia y la, y la, ¿cómo se llama? Y la realinea permanentemente con su objetivo. Esto es, una, esto es una situación insostenible, pero que realmente existe. Una bola que no tiene ni boche ni arrime. Es una, es una situación que de letargo existente que sigue y sigue y sigue me, me, me gustaría, sí, liquidar este asunto de, de, de mi trofismo <risa> Ay, yo sí, como, por favor, doctor, así sea la millonésima... No, no, yo no, dólares, ay, perdón, disculpen, disculpen, no, no, no, eso fue un, chi, un, un chiste interno, porque en, en uno de los videos que dije que le, me gustaría mandarle a, a Alberto Franceschi, es porque yo disfrutaba mucho, yo tendría que 19, 20 años, y disfrutaba como doctor Alberto Franceschi jorobaba a Tarek William Saab, pero es que lo humillaba en los debates de, de Globovisión con lo del trotskismo. Ojo, no lo estoy criticando, más bien me encanta porque humillaba a Tarek William Saab con eso. No estoy, no, de hecho, no estoy criticando, lo disculpen. No, no, no, escúchame, yo lo tomo por, por, por lo que es. Una, una frase suelta de una caracterización que hace a una realidad, yo era trotskista, hasta que cumplí como 45 años por ahí, o sea de eso hace 40 años ¿sí? este, o sea uno tiene una edad de pendejera y yo tuve mi edad de pendejera pues entonces era troquista, era marxista era, era partidario de la revolución socialista etcétera, solo puedo decir en mi defensa algo concreto lo era de manera honesta yo creía en esa vaina y defendía esa vaina después me di cuenta del absurdo. Era tan absurdo que esas banderas fueron expropiadas por el chavismo y llevaron a Venezuela al desastre actual. Este, y bueno, hay mucha tela que cortar. En estos días, el sinvergüenza Diosdado decía que, que yo hablando de Putin me, me exaltaba favorablemente por Rusia por, porque se me, el espíritu de Trotsky me tomaba. Y entonces era... Otra vez revoloteaba en mi cabeza la revolución rusa. Yo no le voy a negar que yo soy, no, no es que sea rusófilo, sino que como no participo en la vagabundería de hacer leyenda negra de Rusia o leyenda negra de España o leyenda negra de Estados Unidos, yo defiendo las tradiciones y la historia de los pueblos y defiendo hasta donde puedo la racionalidad de su liderazgo. Y en esta situación... Eso es muy mal visto, porque no tiene que ser pro yanqui, o pro ruso, o pro algo. Pero no puede ser una persona que, eh, digamos, eh, pueda considerar y mantener cierta distancia de los intereses de cada liderazgo. ¿no? Yo sí les puedo garantizar que todas las cosas que digo están dichas de la mejor buena fe, y lo seguiré haciendo hasta el fin de mis días. Eh, y bien, el tema es... Así es. Que Doctor... El tema... Bueno, si me deja terminar, mi amiga. Perdón. Perdón. Ajá. No, Ya terminé. <risa> no es que que había terminado, porque le iba a decir al señor Frank que esperara, porque el señor Ítalo eh, está en la lista para poder hablar. Entonces, definitivamente sí, ya terminó. Sí, está bien. Eh. Es que oh, fui obligado a terminar. <risa> Perdón. Señor Cristian, le quisiera comentar que si acaso usted esos videos los pudiera tener, eh, poderlos mandar por correo electrónico, me gustaría que nos lo hiciera llegar a, a Repúblicos por el correo electrónico info info@republicos.org. Info repúblicos eh, Señor Ítalo tiene, ay, se nos cayó el señor Ítalo, se cayó Esto, el señor Ítalo. Él, él dijo que lo tenía en VHS. Eso, eso es más complicado de lo que tú te imaginas. Tendrían que imaginar, hacerlo convertible. a uh -huh. Uy, suena súper lejos, señor Cristian. Uy, te escuchaste súper, súper lejos. No se te escuchó bien. No, que estoy eh, muy. Eh, en, el palo de agua en Mérida es horrible y la señal está fatal. Ok. Pero me comprometo a ver cómo se lo hago llegar en VHS digitalizado, en CD, al doctor Franceschi, que se va a atacar de la risa, es lo máximo. <risa> bueno, Agradecido de antemano. Yo tengo toda una parte de mi vida perdida en esos recuerdos de, de la gente o de de vainas viejas, VHS y beta y cosas de esas, ¿no? este, y ahí se quedaron, total, es testimonio que yo viví en otra época, Así le es. digo doctor Franceschi, que se va a atacar de la risa con ese video, donde usted agarra y le dice a Tar William Saab, flaquito, enanito, no el hombre ahorita con tatuajes y papeado, eh, Tú eres un delfín, pero usted se pasó de la parte del, del debate, del podio de usted al podio de él y le dijo: usted es un, de, eh, tú eres un delfín poniéndole el dedo en la cabeza y ese hombre estaba asustado. <risa> bueno, porque tuve la vaina que uno hace en la vida. Me bueno, no me pero comprometo es que no a tan lejos, doctor y Cristian, porque yo no sé si ustedes vieron eso, yo lo publiqué hace, uy, oh, Dios mío, eso fue en enero porque en enero Diosdado Cabello cuando hizo un recuento que, que la mejor propaganda que nos hace a los repúblicos es Diosdado Cabello, que siempre saca al doctor Franceschi todos los miércoles con algo, pero hizo un recuento en el primer miércoles que hizo transmisiones con el mazo dando. Y al final le, la, el subconsciente lo traicionó y dijo, yo te quiero mucho Franceschi, pero te quiero fuera de Venezuela. Así es. Bueno. Eh, Señor Fran, tiene la palabra. Eh, quiero hacer un comentario de lo que estaba diciendo el doctor Franceschi respecto a eso airado y en los tiempos. Yo también fui muy admirador, por decir un ejemplo, de, de, de, de Teodoro Peco, de niño. Yo fui de niño, muy niño, a un meeting en San Fernando de Apure de, de Lucinchi, cuando aquello el casco blanco, Lucinchi sí. Y fui a uno de Teodoro Peco de la mano de mi mamá y yo decía, wow, este hombre habla muy bien, o sea, tiene una, bueno, yo pienso que todas las personas que tienen ideas hacia el socialismo leen mucho y tienen quizás como esa vehemencia, esa cuestión de, de envolver, ¿no? Cosa que a veces no se dan en el otro discurso porque, bueno, es como, como lento, no no hay, ¿no? no hay ese, como, como arropar, ¿no? Pero de, de lo que decía el amigo, creo que es Cristian, eh, decir estar fuera, mira, hay una, hay una cuestión que yo criticaba mucho estando en Lima, Perú. El peruano, aparte que hay, hay mucho tema de xenofobia ya, y lo puedo decir porque lo me tocó vivirlo a pesar de mi, mi situación económica, no era el del, del bolsito y andaba allá, o sea, con, tenía un buen cargo teniendo un, una asesoría en una empresa, igual había xenofobia. Este, ellos desprecian, desprecian mucho al peruano que se fue en el momento cuando Fujimori, todo este tema de sendero luminoso. Entonces, eh, que no nos convirtamos nosotros en eso. Mira, eh, yo, yo, esa, esa figura, esa estatua que de, de, de este artista donde se ve que eh, eh, está esta persona así como sin estómago, sin, como sin espacio central. Eh, yo, yo soy uno de los venezolanos que siento que son muchos, porque salimos del, pa del país sin haber salido, o sea, salió a nuestro cuerpo, pero la mente está en Venezuela. En Venezuela. También hay un psicólogo que me decía, Fran, despídete de Venezuela, ya es una carta donde es un luto, pues y tú te despides de tu país, le, mire, lloraba yo con el bolígrafo en la mano, y le dije, que no lo, no puedo, no puedo ni podría nunca. Ok, es un tema que también tengo con mi familia, mis hijos, eh, yo tengo que volver y voy a regresar y espero que Dios me dé salud para ellos. Una de las cosas que yo pienso, no quiero hacer como ya ah, mesiánico, sino que yo pienso es que tanto a esa, oposic esa, esa llamada oposición y, a, y al gobierno, hay que sacarlo de, de esa zona de confort. Ellos, ellos aplicaron algo que les ha funcionado, y un libreto muy bien desde Cuba, bueno, qué Cuba, desde mucho más lejos, okay, de, de infundir terror. Mientras la gente tenga terror, nadie va a hacer nada. Y eso se dio en el escenario de, de las marchas más multitudinarias que ocurrió en Venezuela, de aquel tema 11, 12, 13 de abril, y que, que lograron el objetivo, o sea, el terror, y todo el mundo, lamentándome mucho, los partidos hicieron un triste trabajo, y también lo sé, de, de, de, de buen peso, de gente, de familia que estaba del lado de cargos pesados del partidos, que nos no, no hicieron un mal trabajo. Como me perdonan la expresión, nos jodieron. Entonces, esto... Esto de que uno esté fuera de las no, yo, yo soy la idea de que de donde uno esté, en la trinchera que le corresponde, uno tiene que sacar a esta gente de esa zona de confort. Yo me acuerdo que con Maduro, cuando estaba este tema, de cuando Oscar Pérez, bueno, Dios lo tenga en su gloria, de, de esos errores que se han cometido, de decir mucho, igual que la Fuerza Armada, decir una rueda de prensa sin tener algo de las manos eh, bien, bien claro, eh, yo dudé, me acuerdo que estaba en Lima, Perú cuando esa, ese madrugonazo y bueno, tristemente ellos murieron los asesinaron, los acribillaron y decía, Dios mío, el hombre estaba diciendo la verdad pero esa gente temió en ese momento esa gente se asustó esa gente no hallaba qué hacer ellos andaban aterrados lograron solventar eso con, con ese, ese, otro, ese otro fracaso para nuestro lado y también para la familia esa pérdida de vida este, sí dijeron, listo los asesinamos, lograron nuestro objetivo, esta gente no va a salir más. Entonces, ellos están seguros, ellos están muy seguros, y los de la oposición esa, que también están haciendo negociaciones con el gobierno, ellos lo hacen porque saben que nosotros no tenemos la fuerza para volver a generar ese terror. Entonces, insisto, de donde estemos, dentro, fuera de Venezuela, el mensajito, mire, yo, quienes me conocen, veo que aquí estuve ahorita siguiendo unos cuantos y algunos me siguen, no sabía que el doctor Franceschi... Yo le seguía y en un momento creo que me seguía también, vi que no le seguía, no sé qué pasó allí. Este, que, e insisto, yo soy muy desde donde estoy, a mí me han criticado mucho de mi posición de empresa, de que, oye, pero ¿por qué tú no desiste del tema político? ¿Por qué tú hiciste en Venezuela? Libérate de eso, eso no te va a libertad para tu negocio. Digo, hermano, mire, yo, yo se lo digo a quien sea y soy Fran Palencia donde me busquen, Twitter, Instagram, todo. Yo no dejo de, de en, lo, en la medida que puedo si veo una brecha de decirle a Maduro, mira, recoge tu maleta que ya te tienen listo, así sea no haya nada. Alguien después decirle, mira, recoge, te métete al baño porque no se sabe qué va a ocurrir. Hay que tenerlo en el mismo pánico que ellos a nosotros nos producen. Y bueno, y si hay alguno aquí infiltrado en el grupo que lo disfrute porque sé sé que eso pasa. Pero para mí nosotros, desde donde estemos, no es que estoy lejos, dame soluciones, no, la solución está en cada uno de nosotros como individuo, como representante de un intilicio, que le debemos mucho, a Venezuela le debemos demasiado. Yo, yo recuerdo que yo salía con mi, Dios. Mi, mi, me retiro con esto, mis pancartas, donde decía que en toda esta lucha libertaria de, de, de Bolívar, no de una simple tarea, no podemos fracasar a la simple tarea de, de, de mantenernos libres después de tanta lucha que se logró que se logró en América Latina, que inclusive mucha gente de estos países que me ha tocado visitar dicen, ¿Venezuela qué? ¿Bolívar qué? Por lo menos en el, el caso de Colombia, Colombia Bolívar es colombiano, o sea, hasta en las televisiones ellos no dicen Bolívar venezolano. Señor, entonces, esa es Sí, me Listo, Listo, listo. Cierro con eso, entonces... Verdad que agradecido, ojalá esta, esta, estas oportunidades sean más concurridas, agradezco a los dos que mantenga siempre esa energía y bueno, este, a medida que tenga la oportunidad le agradezco si me invita, me enteré por casualidad, eh, ve ahí que mira, está esta invitación, se lo agradezco encarecidamente, no faltaré. Muchísimas gracias, vamos a darle dos minuticos porque tienen la mano levantada y reverente, el señor Mario y Carlos, dos minuticos cada uno porque ya tenemos que ir cerrando el espacio, por favor. ¿irreverente? No, bueno, que la, la, la rebeldía comienza por no quedarse callado. Ese es la, el primer paso que queda, defender nuestra libertad de expresión a toda costa, porque yo veo que gente hasta le da miedo, eso es tremendo error, hay que hablar, hay que decir, no quedarse callado. Ya con esto inter, inter, termino mi intervención, gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Carlos. ¿Carlos? se sí, fue Carlos. Tiene la mano levantada, señor Mario. Señor Mario. Ok, me toca, a pensar que le tocaba a Carlos primero. Pero no, no me escucha. ¿Me escuchan? No me escucha. El, Carlos. Me escucha. Tiene la palabra. Tiene la palabra. Ok, me escuchan Sí, señor. Ok. Eh, una de las cosas que ocurre en el país es que hay que construir un liderazgo fuerte y creíble Mire, yo no me rindo porque cada uno de nosotros es un líder y todo lo que se encuentran afuera yo los invito a que monten una campaña, queremos libertad y que crecen y que denuncien constantemente Mire, era impensable que se diera una manifestación de los empleados del metro de Caracas y yo recuerdo que yo me fui a la un médico venezolano y nos fuimos y nos reunimos con todos esos ciudadanos y los convencimos y trancamos a Francisco de Miranda. Venezuela puede salir adelante. Lo que hace falta es un liderazgo coherente y se está construyendo. No pierdan la fe. Vamos a salir de esto. Muchas gracias. Gracias a usted. Carlos se cayó. Y bueno, yo quería darle un saludo. Ya se, ya se fue Carlito, pero darle este, mucho agradecimiento al señor Winston, que siempre nos acompaña, a Joana Mitocaya, al señor Mani, bueno, y a todos los asistentes, Elena, a todos, todos. Imposible leerlos a todos, nombrarlos a todos. Doctor, eh, quiero comentarles también, informarles no solamente a Fran sino a todos los asistentes el doctor Franceschi ya planificó de que todos los martes va a ser su space a las 7 de la noche hora de Venezuela hoy lo hicimos a las 8 porque Narda tenía el programa el día de hoy, este, el programa de Narda siempre son los días lunes en Instagram, pero este, hoy fue por este estreno a las 8 de la noche que se hizo, así que nos vamos a ver el próximo martes con el favor de Dios y los dejo para que el doctor Franceschi despida y cierre su espacio. Bueno, nada que agregar. Los, invitar, los invitamos para la próxima semana y seguiremos hablando de estos temas. Un gran abrazo a todos. Gracias, Narda por habernos ayudado. gracias invitada especial siempre a nuestros encuentros. Gracias, doctor. Gracias. Okay. Hasta pronto, entonces. Les esperamos el próximo martes.